Hola, yo soy Jairo Fernández Quindós y en el vídeo de hoy os traigo 10 preguntas para saber si estás enamorado de verdad. Pero para el vídeo de hoy tengo a mi lado a la maravillosa, a la mejor, a la que mejor más me soporta, María José. Bueno, hoy la tengo en un nuevo vídeo, aquí la tenéis todos. Bien? A ver, mira, antes de que grabemos las 10 preguntas... Eh, por favor, la gente que nos está viendo, esto es un vídeo para demostrar que existe el amor y tal Así que vamos a ver, no me trodees mucho, como hace siempre pero, un poquitín. Vamos a hacer las preguntas para que la gente vea que tú y yo estamos enamorados y, que, y tal, ¿vale? Que, no se, que estamos enamorados, idea. pero que igual, como me trodea, la gente se piensa otra cosa, ¿vale? ¿vale? Venga, vamos allá ¿Vamos preparada? Vamos a, vamos a ir contestando cada uno eh, lo que piensa de las preguntas que vamos a hacer, ¿vale? Son 10 preguntas que de, en función de lo que contestes con tu pareja, esto es un ejercicio que puedes hacer con vuestra pareja, sabré si realmente tu pareja está enamorada o no de ti, ¿vale? Vamos a ir con la primera pregunta. Cuando me ocurre algo importante en mi vida, ¿estoy deseando ver a mi pareja para que sea la primera persona a, lo que se lo, a la que se lo cuente? ¿Quién contesta tuyo? Empieza tú si quieres. Cuando te pasa algo importante... La primera persona a la que se lo quieres contar, después de tu madre, ¿soy yo o no? Muy bien, claro. <risa> bueno, sí, ¿no? Claro, claro que, ¿a, se va a Bueno, sí es verdad Al que, perro. A ver, sí que es verdad que cuando nos pasan cosas importantes, generalmente, yo siempre que me pasa algo importante se lo cuento a María José, la primera que se entera. Sabes, salvando un poco a veces la familia, que también a la familia se lo dices. Al fin y al cabo. Al fin y al cabo es amor también fraternal y amor de pareja. Este, este es test. Amor diferente, eh, Amor diferente. Este test vale para pa el amor en general, ¿vale? ¿Me dices con frecuencia te quiero? ¿Me dices sí, con frecuencia te quiero? Pues claro. Bueno, sí, sí me dice, te quiero. A ver, yo siempre, siempre, siempre, una cosa que hago es, cuando nos acostamos, la digo que la quiero, y antes de irme, siempre me despido con un beso y la digo que la quiero. Siempre, eso siempre. Antes de dormirnos, siempre nos damos un beso no, y nos decimos que nos queremos. Y, y también, pues, cuando a la cuando mañana también, cuando, por el día, igual menos, pero sí, que de vez en cuando nos lo decimos. Por, el, el, por mensajes también, muchas veces, por WhatsApp también nos lo decimos mucho. En fin, yo creo que si estás realmente enamorado de alguien Lo lógico es que le digas que le quieres Es decir, si, si, no, si estás con alguien no vas a decir Uff, no te sí, quiero <ríe> No te quiero, qué pereza ¿Entendéis? Qué pesado. Eh, Si estás enamorado, di te quiero muchas veces Que cuesta chochea poco ¿Quién? Yo no chocheo No, no, que la gente chochea Ah, vale bueno, sí, es un ver. poco chocheado No, a ver, hay que, hay que decirse que está aquí Hay que decirse, te quiero porque es algo muy importante. Y un te quiero a veces te abre muchas puertas y te evita de muchas discusiones. ¿Estás de acuerdo o no? no. Tercera pregunta. ¿Estás dispuesto a compartirlo todo con ella o con él? ¿Todo a que se refiere? Todo. Todo. <risa> todo. Hombre. No me todo. Se refiere Aquí hay que todo es todo. Porque cuando compartimos la comida, tengo que partirla porque hay que se la No, come. Pero, ¿tú Se la come. Pero que la gente va a pensar que son tragaldabas. Que vamos a ver. ¿Qué no es qué lo ves? Tú no me. No, todo no. Es que la comida ni, ni una cuarta parte de lo que hay me das. Es que no. Hombre, porque si no, imaginar. Se caduca ahí en la de Pero bueno, a ver. Lo demás, que todo. Todo, todo, bueno. Eh, todo es un concepto muy, muy global. Nosotros tenemos separación de bienes y no estamos casados. Hombre, cada claro, uno tiene lo suyo aparte, pero a ver, claro, pero vamos a ver, ¿en ¿Qué, qué? Vamos a ver. Nada, pero sí que compartimos. Cuando compramos algo lo compartimos. No somos de, no somos la típica pareja. No, no, yo tengo, tenemos cada uno su espacio, si es verdad. Pero no somos la típica pareja de, no, no, esto, esto lo compro yo y es mío. No, no, ya puedo coger lo que yo tenga ahí y yo relativamente, si no me paso, puedo coger lo que ya tenga ahí. Claro, porque, a ver. Efectivamente, es que hay que ponerle freno porque come como si fuese mañana. Pero, pero vamos que se comparte. Cuarta pregunta. ¿Mi pareja me da seguridad? Yo estoy de seguridad. A mí sí me da. A mí ella sí me da seguridad. claro Yo sé que yo estoy seguro. Me da. Estoy seguro. Mira. No, yo estoy seguro que. Vamos, ¿dónde vas a encontrar todo algo mejor que yo? Si sí, miradme. Sí, que mirad qué una, cara. Un bombón, qué, Dios, vos, Dios, oh. míralo. Sí, mmm, con lo gracioso que soy, lo que yo valgo. La chispa que tiene Me da. No. Yo no, yo solo tengo mala hostia. Pero lo tengo asumido. <risa> no, sí me da seguridad. Sí, me da seguridad estar con una persona como María José me da mucha seguridad. muy <risa> claro. Claro, ella estaría más segura si estuviera con el cuerpo de bomberos o con el cuerpo de la Policía Nacional Pero bueno, ¿qué Pero me sirve, si una mayor ropero, miradlo La quinta ¿Hago algo por mi pareja? <risa> ¿Limpiar todos los putos viernes? Eso no es por mi de pareja De 6 a 8, no, no Eso lo hago por ti Eso es amor, porque odio a Eso es amor, ¿Quién? Es un amor. A ¿Quién le gusta limpiar? A nadie pero la casa no va a estar llena mierda Entonces eso es otra cosa que compartir ¿no? Hay otros medios, ¿eh? Se puede comprar una rumba que la dejas ahí sola Y, ¿Y el polvo ser... de, la, de la mole ¿qué? Bueno, o sea, no bueno, eso... da igual Vale Eso Dios. no es compartir Vale, ¿tú qué, ¿qué haces por mí? ¿Qué haces tú por mí? Hombre, te pregunto ¿Te has hecho la comida? ¿Ha llegado bien? Porque si no le preguntas Si se ha hecho la comida No se la hace para día siguiente, señores Es que eso es como un ¿Qué poco ¿Qué cualquier cosa? Dios, me estás dejando fatal, ¿eh? A sí. ver, que vale, que... Soy un poco de desastre. Pero sí, que es verdad que porfa. tiene que estar encima. Soy un poco como aquel hijo <ríe> que, que no tenemos, ¿sabes? Sí, cuando, cuando tengamos venga, un hijo, pasar, ese vacío va a quedarse lleno, por el momento. Voy a tener por poco. No, que yo luego sí. soy muy mandado. Tengo ¿no? que estar todo el día de tarde. Así, así que hago muchas cosas por él. ¿Tú por mí? Yo por ti hago mucho. Okay. Limpia, no hago el mí. desayuno. Me... A ver, me preocupo por ti. Me preocupo por ti. ¿No me, ¿Qué me preocupo por ti? Ay, por favor, qué mal. Me siento pleno o plena cuando estoy a su lado. Si es después de comer, sí, porque ya tengo. <risa> no, yo me siento completo. Sí, sí, sí. Yo, a ver, nos complementamos bien. Sí. Nos peleamos mucho también, ¿eh? Claro, porque, no que... porque yo soy muy toca huevos yo sí, lo yo reconozco leche, entonces, y ella tiene mala leche entonces se junta está, que yo soy un toca huevos y que ella tiene mala sí, leche le pero contar, le nos complementamos bien pues nos no lo pasamos bien cuando estamos claro queridos. luego ya pues bien sí no a ver no, hacemos cosas nos no lo pasamos muy bien cuando estamos juntos. Nos reímos mucho eso es bueno, súper importante como de... no, no te ríes tú te ríes conmigo <ríe> Matilda. Claro te... sí. madre del señor vaya vaya <ríe> sí, especial sí. San Valentín entonces Viene la pregunta caliente ¿eh? ¿Son satisfa... O sea, <risa> o, o, o, o, o. <risa> no puedes estar tan nervioso, Dios Mira, estoy sudando ¿Son satisfactorias <risa> vuestras relaciones? ¿Pero qué pregunta son estas? ¿no? Joder, por una... Tienen que poner siempre... En estos tal siempre tienen que poner... Pan, Algo picanto Algo para el enamoramiento pues, ¿sí? Si no, no estaría con él Vamos a ver Hay que ser un poco lérdido En la vida Entonces ¿no? me quieres porque... Por eso Bueno... Por eso más cosas pero. No. Venga, pues, evidentemente, pues sí lo son. Son. Mmm, vamos. Es que si no. Yo sea, me lo eres no, tonto. No, hombre, vamos, el, que sé, el que esté así, sí, sí es que es tonto. No, es que el que tenga ahí el, que tenga ahí el plato de de, de. de. de. de sopa y no moje el pan, chicos, muy mal. Hay que, mojar, hay que mojar el pan. En la salsa, en, en la vida en pareja, cuando hay salsa, hay que coger el pan y rebañarlo. Rebañarlo Si no, ¿qué sentido tiene? No tiene sentido ninguno No tiene sentido ninguno Ya está, ya está Siguiente pregunta ¿Es viable una vida en común? Joder, si es viable ¿Cuánto llevamos viviendo juntos ya? Dos, ¿Dos años? años Dos años casi ya no, no, no, no, no A ver, yo me vine a Almería Estuve años. Ah, claro este, este mayo hace tres aquí Dos, dos juntos Dos do años viviendo juntos Entonces entendemos Que si sí es viable Porque si todavía sí, hombre, no eso es Luego la base de la relación Mira... Cuando una pareja se va a vivir juntos, ¿cuándo sabes si la pareja va a vivir o no? Porque luego Hay sus cosas, como el bienes de limpieza, pero bueno, es viable. Es lo que hay. Es lo que hay. ¿Queréis tener hijos juntos? Pues esa, esa es la idea. Hombre, yo, yo sí. Yo dos, por lo menos. Mínimo dos. Jairo primero, no, Jairo primero... No, Jairo, no, Jairo segundo, Jai Jairo junior y Majita. No. <risa> no, yo yo a día de hoy y lo hemos hablado muchas veces dos por lo menos uno va a ser no, uno no mínimo dos, dos, dos. si dos. se puede si, si se, se puede, puede claro. si se puede o uno y un perro no lo sé no no, no tampoco no, no. tienen no. que ser dos hermano no. o dos hermano hermana sí hermano arroba lo que me ponga lo mujer. que se haga, pero que vengan bien que vengan bien <ríe> y que y, por favor y si los tengamos que no sean que sean unos niños enrollados que no sean o egoístas como pues eso, yo tienen que ser niños con y sentido del humor. Inteligentes. E inteligentes, eso es. Como padre. Oye, si salen al padre, salen listos, tampoco soy tan tonto, ¿no? Solo queda la décima pregunta, que es ¿Para ti, tu pareja es la más guapa del mundo? Hombre, <risa> te bello. Pensé que ibas a decir después de Missy. Sí. <risa> Ese eres tú. Lo que no, no, no. A ver, yo para mí, evidentemente, para mí, hombre, es igual que la otra. La más guapa, sí, la, sino, ah, la no. más guapa, más guapa del mundo, sé que es exagerado. Pero sí que es verdad que yo es que no la cambiaría. Uno... Yo a ti no te cambio por nadie. Por oh, nadie. Qué cosa. Es verdad. Hoy... Si no hubieras nacido, te habría inventado. Lo <risa> que hay que escuchar, señores. <risa> Oye, tú no has contestado Yo soy para aquí Hombre, pues claro Esta belleza Y fíjate que ¿Qué? nació nueve años antes que yo Está siendo sarcástica, ¿no? ¿Es que no, eh? <risa> Bueno, pues ya está Me lleva al más guapo de los tres hermanos Hombre, eso sin duda Que vaya Malito y todo <risa> Hombre, eso también Es que si me quedan estoy dejando Ay. a mi cuñado en la miseria Me estás comparando es Me, me no. estás comparando Pero bueno, mira Dejaremos por aquí los dos vídeos de mis hermanos Para que la ah, gente pues vaya y los sí, vea sí, sí. <risa> Pues ya está el vídeo de hoy creo que es una. Vamos, salía ahí casi un 100%. Queríamos hacer, <risa> queríamos hacer un especial San Valentín y bueno. Es como cuando jugabais, cuando erais pequeña, yo no sé si ¿Qué? vosotras jugabais. Las niñas seguro que se acuerdan. Okay. Ponía el nombre de las dos, en plan, por ejemplo, Jairo me dijo: entonces te vas tachando, iban poniendo números y te salía el porcentaje que, como de compatibilidad que tenéis. Eso no habéis jugado nunca. Yo no. Yo sí. Yo me jugaba lo, lo de difícil. Pinto, Pinto, Gorbollito, quién es el más bonito. Bueno, en fin, que, que hasta aquí el vídeo de hoy. Que si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, tenéis que darle like. Suscribiros. Suscribiros, que ya queda poco para el sorteo. Que Comentar. me quedan 6 para llegar a 500. Ay, mía, mío, dale, dale ya a suscribiros de una vez. <ríe> Comentar y ya está. Y, y, y, y, y la recomendación del canal en el vídeo de hoy va por una pareja también que me cae muy bien, que hace, tiene un canal de viajes que se llama Dos Viajerísimos. Así que nada, os dejaré por aquí su canal para que vayáis a verlos Vayáis de mi parte y digáis Oye, que venimos de parte de Hyde y tal Y a ver si se animan también ya hacen el tag de los enamorados Por sí. cierto, cualquiera de los que veáis este vídeo Os dejaré las preguntas abajo por si queréis emplearlas Y hacer el tag Y si lo hacéis, por favor, decidmelo que sería muy guay Es un ejercicio para que veáis en pareja Vamos ahí? Para correr un ratillo y para ver también si estamos enamorado Porque si tú y yo lo hacemos y no estuviéramos enamorados Imagínate que podríamos haber contestado borradas absolutamente y decir aquí hay un problema y tienes que ir al psicólogo, pero bueno, en sí. fin. Sí. Adiós. Adiós. Chao.